Ciudadano. El presidente de la República, Rafael Correa, constató el avance del Centro Materno Infantil en Bahía de Caracas. Profesionales de la salud rendirán examen de habilitación para su ejercicio. Se inauguró el primer museo arqueológico del país. Y en lo internacional, la misión de la ONU en Colombia asegura estar en condiciones para cumplir con el desarme de las FARC.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 4,994 estudiantes y profesionales de las carreras de medicina y odontología se inscribieron en la plataforma del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CEACES, para rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional que se aplicará el próximo domingo 12 de marzo de 2017. Según informa el CEACES, el periodo de registro para los convocados se cumplió del 6 al 30 de enero pasado. De los inscritos, 3,943 corresponden a la carrera de Medicina y 1,051 a la carrera de Odontología. El examen se aplicará en ocho centros académicos distribuidos a nivel nacional. El artículo 104 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, define que el SEACES, en coordinación con la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, determinará la obligatoriedad de rendir el examen de habilitación para el ejercicio profesional en las carreras consideradas de interés público. La aprobación de este examen es requisito indispensable para el desarrollo del año de salud rural a cargo del Ministerio de Salud Pública. Esta es la sexta aplicación del examen de habilitación para la carrera de medicina y la cuarta para la carrera de odontología. El SEACES además indica que el objetivo de esta evaluación es determinar que los profesionales del área de la salud cuenten con los conocimientos mínimos que les permita ejercer su profesión. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 40 millones de dólares es el monto que se dejará de pagar a la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía General del Estado logró que el juez de garantías penales, Gustavo Brito, emita esta disposición como un acto urgente dentro de las investigaciones a la empresa de construcción. El pago de esos valores estará bloqueado mientras duren las investigaciones por presuntos sobornos a funcionarios públicos procesados eh, dentro del cual ya hay sentencia de culpabilidad contra varios involucrados, entre ellos Alex Bravo, Carlos Pareja Yanuseli, que está prófugo del país, y varios de sus familiares quienes son parte de la red de corrupción. Se trata del segundo acto urgente pedido por fiscalía dentro del caso Odebrecht. El primero fue el 30 de diciembre del 2016, cuando un juez prohibió al Estado ecuatoriano suscribir nuevos contratos con la compañía brasileña mientras duren las investigaciones. Ahora les contamos que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recomienda la ratificación de los convenios de seguridad social entre Ecuador y Argentina, así como la enmienda de la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares. La mesa legislativa aprobó los informes respectivos. Con seis votos a favor, la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó los informes sobre el Convenio de Seguridad Social entre Ecuador y Argentina, así como la enmienda de la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, por lo que recomienda al Pleno de la Asamblea su ratificación. Según la vicepresidenta de la mesa legislativa Dora Aguirre, el primer convenio busca proteger el derecho a la seguridad social de los ecuatorianos y de los ciudadanos argentinos, pero bajo ciertos parámetros. Estamos eh, regulando los derechos que tienen eh, como materia específica el acceso a eh, derechos en vejez, invalidez y muerte. En el caso de Ecuador, en el caso de Argentina, se incluyen también eh, derechos eh, por eh, temas de maternidad. Sobre la enmienda de la Convención para la la protección física de los materiales nucleares, Dora Aguirre detalla que en la actualidad existen más de 2.000 incidentes relacionados con la posesión ilícita o actividades riesgosas por el uso de este tipo de armas. Para esto eh, necesitamos hacer una reforma en el Código Integral Penal en el sentido de que eh, el Código tipifique cualquier mal uso de eh, materiales nucleares en nuestro país. Por su parte, el legislador del movimiento Creo, Raúl Auquilla, planteó varias observaciones al informe sobre la enmienda. En cuanto a que este tipo de convenios hablan, del manejo y de la protección de los materiales nucleares pero no dicen nada cómo se debe manejar el asunto de los desechos de estos materiales nucleares y ese sí es un problema muy, muy serio y yo voy a plantear y como recomendación va al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador que busque la manera de promover un convenio para el manejo de los desechos nucleares. La mesa legislativa no descarta extender dichas observaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Ahora los documentos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea para que la misma los ratifique. El proyecto de reformas a la ley de tránsito y transporte terrestre regresó a su análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. La mesa legislativa analiza cada uno de los planteamientos y espera unificar en un solo informe para su posterior debate en el Pleno del Legislativo. Una vez expuestos los diferentes proyectos reformatorios a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial por parte de la asambleísta de Lanza País, Betty Jerez, y del legislador por el Movimiento Avanza, Antonio Pozo, en la Comisión de Desarrollo Económico, la presidenta de esta mesa, Soledad Buendía, aseguró que la Ley de Tránsito debe reformarse, recogiendo todos los proyectos para generar un solo informe. Y le planteo si todos los legisladores están de acuerdo, poder unificar y hacer un solo proyecto reformatorio a la Ley de Tránsito, y justamente el enfoque de prevención, el enfoque de educación es el que tenemos que apuntalar para tener el objetivo, cero accidentes en las vías, cero bicicletas blancas en las vías, increma el transporte comunitario para nosotros que venimos de las parroquias rurales, que es un, una problemática que debe enfrentarse. Bajo ese mismo argumento, el asambleísta del movimiento Creo, Patricio Onoso, se mostró a favor de la reforma a la norma. Apoyo ese proyecto, habrá que revisarlo con mayor eh, profundidad al igual que el Debete, sin duda alguna y siendo así la comisión bajo su presidencia sabrá hacer las cosas como deben ser como deben ser. por su parte el legislador Moisés Tacla del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero solicitó celeridad en el análisis de estas reformas planteadas de que hay evidentemente eh, muchos temas que, que ameritan una revisión por parte de la asamblea a efectos de corregir probables eh, problemas que tiene la ley, deberíamos preocuparnos de que eh, los organismos que tienen a cargo el control del tránsito en el Ecuador, hagan pues, cumplir las disposiciones básicas que tiene la ley. La próxima semana la Comisión prevé dar inicio al tratamiento del documento unificado para presentarlo al seno de la Comisión y posteriormente poder aprobarlo. Siempre es bueno conocer el cariño de los ciudadanos que le expresan al presidente de la República a través de sus cartas, precisamente expresan ese cariño, ese aprecio y ese agradecimiento al líder de la revolución ciudadana que ha transformado al país en estos 10 años. Los dejamos con las cartas al presidente. Presidente Rafael Correa. Soy María Alejandra Pérez, residente colombiana desde hace 11 años en Ecuador. He vivido su mandato desde el inicio y desde siempre he tenido una gran admiración por su persona, pues siento en mi ser que es usted un hombre leal y honesto. Son muchos años anhelando poder algún día estrechar su mano y agradecerle personalmente por su gran labor. Pues hoy en día, gracias a su gestión de salud gratuita, mi hermano de 30 años fue operado de un tumor cerebral y mi hermanita de 12 años está recibiendo tratamiento para un cáncer de tiroides. Ambos gozan de buena salud y por ello le doy gracias a Dios y a usted. Reciba mis sinceras felicitaciones por todos los aciertos que ha tenido como mandatario, pues los errores son productos de nuestra calidad de humanos. Que Dios bendiga su vida con salud y prosperidad familiar, porque merece eso y mucho más. Espero que esta carta llegue a sus manos y sienta en mis palabras la gratitud que emana mi corazón. Ojalá un día Dios me dé la oportunidad y cumpla mi sueño de conocerlo personalmente. Bendiciones por siempre a nombre de cada colombiano que ha sido beneficiado de vivir en este hermoso Ecuador. Mil gracias. Atentamente, María Alejandra Pérez.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 13 horas con 16 minutos, seguimos informando. Hay buenas noticias para Bahía de Caracas, en donde se construye el moderno centro materno infantil y de emergencias que fortalecerá el sistema de salud, no solamente de esa localidad, sino de toda la provincia de Manaví. ...en Bahía de Caracas se construye el nuevo y moderno Centro Materno Infantil y Emergencias... ...el cual estará al servicio de los afiliados, jubilados y ciudadanía de la localidad y sectores aledaños. El presidente Rafael Correa y el presidente del IES Richard Espinosa... ...recorrieron esta obra que ya presenta un avance del 75%. Con lo cual vamos a contar con aproximadamente 120 personas... ...aquí es un centro ambulatorio, tiene sala de partos... Otorrinos naringólogos, eh, odontólogos, en fin, eh, tenemos, esto es lo que antes la partidocracia, como muy bien dice el presidente de la república, hubiera considerado un hospital. La anterior edificación resultó gravemente afectada por el terremoto del 16 de abril del 2016, sin embargo, la nueva infraestructura contará con dos plantas de tipo antisísmica en un área de 6.600 metros cuadrados y se ubica en una zona fuera de riesgos de inundaciones. Espinosa resaltó que esta obra es una muestra de la óptima planificación estatal que garantiza salud gratuita de calidad a la ciudadanía. No solo quitar impuestos, eh, el candidato que, que está, eh, ya sabemos, lazo, lo ha dicho muy abiertamente, que va a privatizar la seguridad social. O sea, de lo que estamos hablando y lo que está en juego es que esto, que es de los afiliados, de los jubilados, eh, pasado mañana sería vendido al sector privado. En esta construcción el gobierno nacional invierte más de 6 millones de dólares para beneficiar directamente a 60 mil personas. La entrega del nuevo centro está prevista para el mes de abril, en donde trabajarán 91 profesionales de la salud, 19 médicos generales, 8 especialistas y 5 odontólogos. Cambiamos de tema, se inauguró el primer eh, museo arqueológico en el país, ubicado en la parroquia Picoazá, en Puerto Viejo. Este es el Arqueomuseo Jaboncillo, una de las obras culturales más importantes de los últimos tiempos, que articula la investigación científica, la recuperación del mayor yacimiento arqueológico y la historia de una gran ciudad prehispánica donde se encontraban las sillas manteñas. Esta infraestructura recientemente inaugurada se ubica en la parroquia Picuasá de Puerto Viejo, capital de la provincia de Manaví. Durante el acto inaugural, engalanado con la voz de los niños de Picoasa, la presidenta del Centro Cívico Ciudad Alfaro, Tatiana Hidrobo, destacó el gran impacto turístico, investigativo y cultural a través de este sitio. Este logro solo pudo haber sido posible en un proceso político que considera a todo lo humano como el objetivo principal y que por ello ha buscado democratizar la educación y la cultura, siempre guiado por el principio de la igualdad y la justicia social. El Arqueomuseo, que cuenta con ocho salas museográficas, expone una colección única de sillas y fragmentos de sillas manteñas, alrededor de las cuales se cuenta la historia de la ciudad de Los Cerros, habitada entre 1190 y 1520 después de Cristo. La obra museográfica explica la organización política, social, el sistema de intercambio y el sistema de símbolos de esta ciudad, resultado de las investigaciones científicas desarrolladas en cinco años en el proyecto arqueológico. No es solo un conjunto de piezas arqueológicas, sino una carta, una hermosa carta que nos envían nuestros abuelos, escrita a base de huellas investigadas, o sea... Que los museos, queridos niños, queridos jóvenes, lo digo especialmente para ustedes ser lugares aburridos para guardar cosas viejas, sino lugares donde hay emoción. Este espacio cultural de gran importancia para el país está al servicio de la ciudadanía en general y se suma al Centro de Investigación Arqueológica, Biblioteca, Área de Encuentro Comunitario y el Museo de Sitio Hojas Jaboncillo, obra integral que constituye el Gran Parque Cultural Arqueológico Ciudad Jaboncillo la inauguración del Arqueomuseo, el Ecuador vive una verdadera revolución cultural a través del trabajo coordinado del gobierno nacional que busca impulsar el potencial turístico del país, en este caso de la parroquia Picoasá en Manabí. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En otro tema, el esfuerzo de 302 cadetes dio sus frutos al recibir las insignias que los reconocen como los nuevos subtenientes de la Policía Nacional. 302 subtenientes licenciados en seguridad ciudadana se incorporaron a la Policía Nacional gracias a un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y la Universidad Central del Ecuador. Este grupo, que está integrado por 51 mujeres y 251 hombres, pertenece a la 77ª promoción que obtuvieron su título a través de este acuerdo. La coronel Tania Varela, directora de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, lugar donde se desarrolló el evento, enfatizó que los oficiales se incorporaron a las calles con el firme objetivo de consolidar la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica que los ecuatorianos necesitan. Servir y proteger es el camino de un verdadero policía. Hace cuatro años, un grupo de jóvenes decididos, valientes y perseverantes ingresaron al alma mater institucional, llenos de júbilo y fervor patriótico, dispuestos a ser los mejores oficiales de policía que la patria puede tener. Vuestra decisión no ha sido errada, ya que sin duda alguna, esta es la mejor de las profesiones. En el primer semestre de formación académica, 11 cadetes se destacaron y obtuvieron las primeras antigüedades, con lo que podrán continuar sus estudios en el extranjero. Asimismo, 10 cadetes se prepararon en la Escuela de Policía General Santander en Colombia y una cadete en la Escuela de Carabineros del General Carlos Ibañez del Campo en Chile. La alegría de los días de fiesta como el de hoy son necesarios al espíritu humano. Ella debe aumentar nuestra fuerza y resistencia. Atención y guardia para cada acción y trabajo que nos incumbe. Hoy deben hurgarse el corazón, es hora de su esplendor y hoy deberán ser dignos defensores de la comunidad. Por su parte, la subteniente Michelle Jara, parte de esta promoción, manifestó que no existen palabras que describan la emoción que significa concluir esta etapa académica. Esta profesión, el ser policía, es la mejor profesión del mundo. Todo el servir a la sociedad, el ayudar a la gente, es lo que siempre ha sido mi sueño, mi vocación. Y ahora es mi sueño cumplido y gracias a mis padres y a toda mi familia. De acuerdo al Ministerio Coordinador de Seguridad, la meta hasta junio de 2017 es tener 50.133 policías, lo que permitirá alcanzar una tasa de tres gendarmes por mil habitantes. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Hacemos una nueva pausa, pero cuando regresemos, revisaremos la información del mundo. Inicio de Espacio Promocional. constatamos el cambio positivo de una ciudad que ha experimentado una hermosa regeneración una ciudad para bellas estampas urbanas El puerto económico del país por su transformación está dando pasos agigantados hacia una ciudad turística donde se hacen más frecuentes los city tours los que bien pueden iniciarse en los bajos del Teatro IMAX en el malecón Simón Bolívar Este es el Gran Guayaquil una ciudad para los negocios, para la industria, donde el malecón es un emblema de la urbe, donde el Cerro Santa Ana y el Barrio Las Peñas nos reviven tiempos románticos de balcones y calles empedradas. Guayaquil, donde su gente es franca y espontánea. Una ciudad que ama la naturaleza y que dentro de ella misma se puede hacer ecoturismo. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. ¿Por qué opinas que tu voz tiene poder? Porque siempre habrá un momento, tendrás el espacio para que alguien te escuche, puedas decir tus cosas. Y la gente tomará de eso lo que ellos interpreten, lo que ellos quieran.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 Revisamos los temas que hacen noticia en el mundo. La misión de las Naciones Unidas en Colombia aseguró que está en condiciones de cumplir con el desarme de las FARC de acuerdo con las fechas establecidas. Las Naciones Unidas pueden concretar el desarme de las FARC en las fechas pactadas, según lo informó el jueves en Bogotá, la misión de la organización. Las Naciones Unidas está en condiciones de mantener, como lo dijimos recién acá, el DEMA 180. Estamos en condiciones de hacer todas las actividades de dejación de armas que fueron mencionadas. El DEMA 180 hace referencia al 29 de mayo, fecha en que deberá culminar el desarme según el Pacto de Paz que busca poner fin a más de medio siglo de conflicto. El representante de la ONU desestimó hacer pública la entrega de armas. Yo creo que una foto no es totalmente necesaria. Sí es necesario y creo que, y espero que tenga la confianza en la seriedad técnica y profesional de las Naciones Unidas. Eso es lo que le va a dar confianza y tranquilidad a los colombianos. El abandono de armas comenzó el miércoles con el registro del material de guerra. El proceso tiene un retraso de hasta 60 días, ya que para esta semana, las FARC debían haber entregado el 30% de su armamento según el acuerdo. Sin embargo, el traslado de los 7000 mil miembros de la guerrilla se retrasó por problemas logísticos que aún están solventándose, pues muchos de los 26 puntos de concentración están todavía en construcción. En Argentina, productores y ciudadanos protestaron frente a la Casa de Gobierno, exigiendo un precio más justo para la hierba de mate. 30.000 paquetes de yerba mate de regalo fueron repartidos por productores argentinos en la Plaza de Mayo de Buenos Aires frente a la Casa de Gobierno en una protesta por el bajo precio que reciben por su producto. Nosotros venimos a regalar estos 30.000 paquetes acá a la, a la ciudad de Buenos Aires para reclamar el precio justo que necesitamos de nuestra hierba mate y que nos paguen en términos. Según los productores, reciben unos 2 centavos de dólar por kilo, cuando en los supermercados se vende a entre 4 y 5 dólares. Mira, a mí me parece increíble que, que pase esto, pues nosotros como, como consumidores vamos al, a, al, al supermercado y cada vez vemos los precios más elevados y, y ahora nos enteramos lo que a ellos le pagan, que esto es lo que no, no se sabe y esto es muy bueno que la gente lo sepa. La infusión de yerba mate es consumida ampliamente en el país y forma parte de la cesta básica de los argentinos. La Organización de Naciones Unidas llamó a la abolición de la pena de muerte en crímenes relacionados a las drogas la pena de muerte no debe aplicarse a delitos relacionados con drogas, así lo estableció el jueves en Colombia la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes vinculada a las Naciones Unidas los países que tienen hoy la pena de muerte deben dejar de aplicarla y ha ido más allá, insistiendo que las, muchos países que lo tienen tienen la pena de muerte pero que ...no la aplican, todos deben simplemente sacar esas leyes. Al presentar su informe anual en Bogotá, el organismo cuestionó las políticas antidrogas de países como Filipinas... ...donde el jueves avanzó un proyecto de ley para restituir la pena de muerte. En contraste, algunos países como Uruguay han legalizado la cannabis para uso recreativo... ...algo con lo que la GIDE no está de acuerdo. Los únicos usos lícitos para las drogas controladas deben tener fines médicos y científicos. La Junta se mostró a disposición para la aplicación del acuerdo de paz en Colombia con las FARC, guerrilla que ha reconocido haberse financiado con los cultivos de cocaína. La FIFA aseguró que velará por la seguridad de los aficionados que asistan a la Copa de las Confederaciones y el Mundial del 2018 que se realizará en Rusia. La FIFA descarta riesgos contra la seguridad de aficionados en Rusia durante la Copa Confederaciones 2017 y el Mundial del año próximo. Con la promesa de Moscú de aplicar tolerancia cero frente a posibles incidentes, la institución reduce sus preocupaciones por los hooligans rusos, que ya causaron estragos durante la Euro 2016 en Francia. Confiemos en los dispositivos que las autoridades pondrán en marcha para la Copa Confederaciones y el Mundial. Hubo intercambio de mucha información con la UEFA, por ejemplo, con las autoridades de Francia durante y después de la Eurocopa el organismo rector del fútbol mundial se declaraba satisfecho con el avance de los preparativos del certamen que arranca en junio y que calienta los motores de cara a la Copa del Mundo 2018. Aquí finalizamos la emisión central de Noticiero Ciudadano. Actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas. Que tengan un buen fin de semana. Buenas tardes y buen provecho.